Sí. Hola, estamos en Bay High Park, es un lugar muy bonito, que tiene un lago congelado y aquí hay como autos chocadores y si escuchan bien están cantando, sí, Gundam Style tiene una pista de patinaje en hielo, una de partitos chocadores en el hielo, entre muchas otras cosas y así terminamos. La tarde, o por lo menos la primera parte de nuestro primer día de exploración, agradecidos de un día de sol. Impresionantemente, entonces tenemos muchas fotos con cielo azul, estamos muy contentos por eso. Pero quería que vieran eso, los autos chocadores, que ya está empezando a atardecer. El solcito en el Bay High Park cuesta como 15 yuanes, pero hay un montón de otras cositas que cuestan más, así como 2 yuanes, 3 yuanes para visitar cosas que a las cuales no fuimos porque no encontré que valían en la pena. Pero por 15 yuanes igual está bueno, todo tenía? Así que eso. ¿Con la versión en chino? ¡Ah! Versión en chino de Gundam Style. Ahí está.